Oración Te pedimos Señor Olvides todos los pecados Y faltas Que en su juventud cometió Por ignorancia Y según la grandeza de tu misericordia Acuérdate de él En el esplendor de tu gloria Abre los cielos Y regocíjense los ángeles Con su llegada Recibe Señor a tu siervo decimos el nombre de esa persona en tu reino recíbale San miguel Arcángel caudillo de la milicia celestial salgan a su encuentro los santos ángeles y con y congúscanle a tu celeste jerusalén y conduzcanle a tu celeste jerusalén recibanle el apóstol San Pedro a quien entregaste la llave de del reino celestial, socorra el apóstol San Pablo, que mereció ser vaso de elección, e interceda por él el apóstol San Juan, apóstol querido, a quien fueron revelados los secretos del cielo, rueguen por él todos los santos apóstoles, a quienes Dios concedió el poder de absorber y de retener los pecados, intercedan por él todos los santos y elegidos de Dios, que sufren en este mundo por el nombre de Jesucristo, al fin de que, libre de los lazos de la carne, merezca entrar a la gloria del reino celestial, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.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 we